Venga, a atender y si no, es que si no me, des, me despistaréis. Tranquilo, tranquilo. Eh, un, dos, tres, grabando. Hola, amigos de Planeta Carlejas. Estoy aquí con mi clase de tercero de SOCE y soy el responsable de COVID del instituto. Así que vamos a ver cosas básicas sobre el COVID. Cosas que me preguntan y que creo que es necesario explicar. Se lo explico a ellos. Y ya que se lo explico a ellos, os lo explico a todos los que estáis viendo. Eh, como dice mi hija... Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale like. Dale like, dale like, dale like. <risa> suscríbete. <risa> suscríbete. Suscríbete. Dale like. lo guardo. Sí. Ya habéis oído ya, ya, ya lo que dice la gran eh, Pachamama, dale like, suscríbete al canal, bla, bla, bla, bla. ¿Y por qué pido eso? Porque es que si no os hago todas estas no sirve para nada. Entonces, cuanto más gente lo vea, pues mejor. Venga. Me preguntan, Carles, ¿en qué se diferencia una PCR de un test de antígenos? ¿Vale? ¿En qué se diferencia una PCR de un test de antígenos? Primero, para saber lo que es un test de antígenos hay que saber lo que es un antígeno. Entonces, un antígeno es cualquier cosa que hace pupa dentro del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos el coronavirus, que es así, ¿eh? más o menos así, eh, una bolita dentro tiene un ácido nucleico y todo esto son proteínas, todas las partes del virus, o sea, este palito, aquí, bueno, voy a poner como si fueran pinchos porque realmente se llaman speakers, tienen forma así de pincho, los palitos que aguantan el espique, el pique y, y trozos de la cubierta, todos esos son antígenos, ¿eh? Antígenos. Antígenos. Entonces, cuando tú te haces un test de antígenos, en la tirita, si te sale positivo, es que dentro de tu cuerpo están estos trocitos. Está este trocito, está este trocito, este trocito, este trocito, este trocito. Un test de antígenos quiere decir que como tienes trocitos dentro de tu cuerpo... El virus ha entrado en tu cuerpo, ¿vale? El virus ha entrado en tu cuerpo. Pero puedes haber pasado la enfermedad y no tener ningún síntoma, hacerte un test de antígeno y salir positivo, porque hay trocitos, hay trocitos. Entonces, ¿por qué no vale solo la prueba de antígenos? Porque lo que no detecta la prueba de antígenos es si el virus está activo y reproduciéndose. Para saber si el virus está activo y reproduciéndose, hay que hacer una PCR esto es la polimerasa chain reaction esta, esta reacción de la polimerasa que es la que vamos a ver ahora después y lo entenderemos, es la que detecta que el virus está activo entendemos lo que es un antígeno un antígeno cualquier parte del virus entendemos lo que es una prueba PCR polimerasa eh, chain reaction está el virus de, de, de reproduciéndose pues bien, vamos a ver ¿Qué hace la vacuna? Eh? ¿Qué hace la vacuna de, del coronavirus? El coronavirus, la, bueno, las vacunas normalmente siempre en una vacuna se te, ponía, se te ponían trocitos, eh, trocitos de, de virus debilitados o muertos, eh, se te ponían trocitos, trocitos del virus, lo metían en una vacuna, ¿eh? Y entonces, cuando entraban estos antígenos a tu cuerpo, se formaba una reacción que se llama antígeno-anticuerpo y ibas, iban a, a, a intentar bloquear esos antígenos. ¿eh? Y entonces tú tenías inmunidad. Se metían trocitos de virus, por ejemplo, debilitados o muertos. ¿Se hace esto con el virus del coronavirus? ¿Se ponen trocitos del virus o virus debilitados y muertos? No. No se pone eso, es, un, es una tecnología que no es que sea muy nueva, pero es la primera vez que se hace a nivel mundial y en una cosa tan importante como esta. ¿Qué es lo que se hace? Pues en la vacuna del coronavirus, lo que se pone en vez de trocitos, se pone RNA mensajero, RNA mensajero, trocitos de RNA mensajero con una bolita ¿eh? para que cuando... Eh, vayan a, a entrar en la célula, puedan entrar, porque si no, la célula lo, los destruiría. Lo que me, lo que metes dentro del cuerpo es ARN mensajero, o RNA mensajero, en inglés, RNA, ¿vale? Esa es la, te la tecnología del ADN. ¿Qué es esta tecnología? Mira, esta tecnología es la siguiente. Aquí tenemos una célula, ¿eh? Una célula, y aquí está el núcleo. Y ese RNA mensajero entra a la célula. ¿eh? Entra aquí, en nuestra vacuna, se mete aquí, se mete por aquí, y ya está dentro. Bueno, ya tenemos el ARN mensajero de la tecnología esta. ARN mensajero. Este mensajero no va a entrar al núcleo nunca, ni va a interferir con nuestro ADN. O sea, no se va a producir ninguna mutación ni nada. Ya tenemos el ARN mensajero de la vacuna dentro. Este mensajero se pone las proteínas, se ponen proteín, eh, los ribosomas, se pone aquí, y una vez el mensajero de la vacuna está en nuestros ribosomas, los ribosomas van a fabricar proteínas. ¿Y qué fabrican los, nuestros, eh, nuestros ribosomas? Fabrican las proteínas del virus, o sea, los pinchitos, los palitos... Eh, sobre todo fabrican los pinchitos, los pinchitos del virus. ¿eh? Estos pinchitos verdes serán, si el virus es así, si el virus es así, y dentro está el ADN, los pinchitos son los que eh, les sirven para entrar en la célula. Los pinchitos son los que les sirven para entrar en la célula. Vale. Pues como nosotros hemos inyectado a nuestras células un trozo de ADN de mensajero del virus, nuestros propios ribosomas van a fabricar, van a, van a fabricar trocitos de espícula de, del virus. ¿vale? Estos trocitos de, de virus van a ir hasta aquí, van a ir hasta la célula y se van a quedar así aquí y otros otras células los linfocitos los linfocitos van a reconocer estos trocitos de virus ¿eh? los linfocitos y los van a atacar ¿eh? van a atacar estos, estos trocitos de virus además los van a presentar a otro tipo de, estos por ejemplo son los macrófagos macrofagos ¿eh? además los van a presentar estos estos pinchitos a otro tipo de, de linfocitos los linfocitos T que se los van a cargar, linfocitos citos, T, que se los van a cargar, y los linfocitos B, linfocitos B, que van a saber cómo son y se nos va a quedar como una especie de memoria. Los linfocitos B, eh, B los van a reconocer a estas espículas y se van a quedar ahí como, como con memoria para que si tienes otra infección puedas eh, actuar contra esto. Vale, entonces... ¿Qué es lo que pasará? Que ahora nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, ya sabe cómo son los pinchitos del virus. Porque lo hemos fabricado nosotros. Lo hemos fabricado con la información que nos ha dado la vacuna que codifica. Este ARN mensajero de la vacuna codifica los pinchitos del virus. Entonces, cuando venga el virus, realmente, cuando entre el virus, nosotros vamos a fabricar una cosa que se llaman anticuerpos. ¿eh? que si, si el pincho tiene forma de, de flecha, pues el anticuerpo será algo que bloquee la flecha. Vamos a hacer así. ¿eh? Estos son bloqueadores. Cuando el virus entra, nosotros ya hemos, fa hemos fabricado una cosa que se llama inmunoglobulinas que van a bloquear el virus. O sea, a mí ahora me entra un virus, ¿eh? un virus que lo habíamos puesto así, una bolita con un ADN dentro, unos pinchitos y unas espículas, ¿eh? y como ya hemos hecho todas estas reacciones que hemos dicho antes, ahora los anticuerpos van a bloquear al virus, lo van a bloquear, se van a poner aquí, lo bloqueado, bloqueado, ¿eh? bloqueado, bloqueado, bloqueado, bloqueado y bloqueado, y eh, una vez bloqueados, ya vienen los macrofagos o los linfocitos T, y se lo cargan, vamos a tener una a inmunidad eh, eh, gracias a esta vacuna. ¿Alguna pregunta sobre esto? O ¿Alguna pregunta sobre cómo funcionan las vacunas? Y, ¿O alguna duda que tengáis? ¿Se, ¿Se ha entendido? Sí. Si yo dijera que saliera uno, ¿lo explicaría él? ¿Desde cero, más o menos con sus palabras? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere tener un minuto de gloria? ¿Nadie? <risa> eh, bueno, pues. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver. Fuerte. O sea, tú has dicho que, que, nos, o sea, que causa, causa la inmunidad. Pero, o sea, lo que hace es que cuando te, si te ataca el virus, ¿Sí? no te hayas vacunado, sí. no te dé tanta reacción como si no tuviese vacunado. Claro, porque eh, la vacuna, o sea, el tú tener anticuerpos, el tú tener anticuerpos contra los antígenos del virus, no impide que el virus entre. O sea, no lo impide. Pero lo que impide es que entre, empiece a reproducirse y te lleve a la UCI. ¿Por qué no pasa eso? Porque cuando entra, tú ya tienes una serie de células que saben lo que es. Saben que es malo y se las van a cargar. Y además puedes tener anticuerpos. ¿Cuánto van a durar? ¿Tres meses, seis meses, un año? No lo sabemos. A lo mejor nos tenemos que vacunar cada año como se vacunan contra la gripe. Dime... Ah, pero entonces las células acaban como acabando con el, con el virus. Este. Nuestras células, son nuestras células. La vacuna no es la que acaba. Tú, con sí. esa vacuna, lo que le estás diciendo a las células es cómo es ese virus. Y lo bueno de esta vacuna es que antes tenían que meterte el virus debilitado o muerto, te estaban metiendo algo de virus, eh, por decirlo de alguna manera. Pero ahora no. Ahora te meten un ARN mensajero que codifica a la proteína mala del virus. O sea, cuando el cuerpo quiere hacer una cualquier proteína, el mensajero va al ADN, copia lo que quiero hacerlo, lleva al ribosoma y quiero hacer queratina para el pelo y para las uñas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace la queratina de las uñas? Venga, pues entonces, mensajero de estas células de aquí, vete al núcleo, ¿cómo hago la queratina? Mira, se hace así, la copio, lo copio, voy al ribosoma y hago queratina, y entonces las células se crean queratinas y tienes uñas y pelos. Entonces, cuando tú te metes en un mensajero de cómo es el virus, cómo es el virus, tus ribosomas hacen los trocitos de esos del virus. Esta proteína se llama la proteína S del virus. Entonces, esa proteína de S del virus que está en la corona, que es la que pincha las células y se mete dentro, si el organismo sabe que cuando entre un pincho de esos tenemos que ir a por él, pues cuando entra un pincho de esos vamos a por él y nos cargamos. ¿Eh? O sea, ¿nos podemos poner enfermos? Sí. ¿Nos podremos contagiar? Sí, pero ¿acabaremos en la UCI? No. Otra pregunta que me sale a mí. Carles, ahora empiezan a vacunar los niños entre eh, menos de 12 años, o sea, de 5 años a 11 años, mi hija tiene 11 años, eh, eh, ¿y eso por qué? Si no tienen el virus o no tienen síntomas y tal. Jo, macho, porque el virus se va a estar reproduciendo en los niños pequeños. ¿eh? Y los niños pequeños es donde se está viendo ahora que hay más incidencia y clases confinadas y demás y esos niños pequeños pues van a contagiar a personas mayores que no quieren en el virus o piensan que el virus no existe a los abuelos esos cerriles que, que, que, que prefieren morirse ¿eh? pero tener la razón ¿eh? yo hasta que no me muera no voy a creer en el virus así que no lo sé en este instituto ya una madre murió de coronavirus y en mi caso mi suegra murió de coronavirus entonces, cuando parece... Yo lo tenía claro porque soy biólogo, pero hay gente que hasta que no vea el ataúd en su casa no va a decir, ostras, pues era verdad. Chico, por favor, estamos en el siglo XXI, las vacunas llevan 100 años. Todos los que estamos aquí nos hemos vacunado de muchas cosas. Nos hemos vacunado de la polio, de la meningitis, del papiloma, de muchísimas cosas. Entonces, que haya gente todavía que mm, mm, está en contra de las vacunas es una cosa que no puedo entender, la verdad. Más cosas, cortamos. Hasta otra vez, amigos. Y... Eh, ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Suscríbete! ¿Qué? y dale, activa dale, dale, la campanita! ¡Hombre, dale, dale, dale! ¿Estaba aquí no se me veía? Sí. sí. ¿Todo el rato ¿Y no me eh? habéis dicho nada? ¿Y la, no la el rato? ¿Estamos haciendo así no? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Entonces no ha salido? ¡Sí, sí! ¡Abre! Sí. Bueno, venga. Y la guitarra refleja sí, sí, Yo no veo la mitad de la pizarra. Y te Vale, vale. Que sí que se ve, Miguel, sí, que sí. no digas nada.